Bueno, buenas, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir eh, ¿Tenéis todos un numerito que ha estado repartiendo por ahí Alejandro? ¿Alguno le falta? ¿Tenéis todos? Héctor, ¿a vosotros os han dado un papelito, cariño? Alex, dale a Héctor y a Itana, que han venido después Sí, yo creo que ha sido. No, no, voy a sortear, viaje,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 Bueno, pues muchísimas gracias y nada, quería hacer un detallito para pues, agradecer que vinierais y pues un llaverito ¿vale? Que como el libro, pues como veis, está inspirado un poquito en el Facebook, pues con todos los emoticonos que ponemos en el WhatsApp, y nada, lo vamos a sortear, ¿vale? Eh, uso fotos una carta. Las unidades son el 4. <ríe> El 64 y cuatro. No está, no está. El 64, nadie lo tiene. Nadie, nadie, nadie, nadie lo tiene. No iban mezcladitos, iban mezcladitos. Pues nada, pues repetimos. Hola. El 9, decidme que tenéis un 9 de unidad por ahí. ¿El 59? ¿Por qué no sacamos los números que tenemos? No, nadie lo tiene, nadie lo tiene. No tengo, no tengo futuro como trilera, queremos hacer. No, no, sé que no, sé. Mami. Bueno, vamos a dejar el sorteo para el final, ¿vale? Y empiezo con la presentación. <risa> Nada, eh, gracias por acompañarme en este momento tan especial para mí. Como es la primera presentación que voy a hacer en solitario, pues no sé cómo lo haré. No ha podido acompañarme Lorena San Pedro, que es mi editora, porque ayer estuvo en Bilbao y bueno, no podía venir hoy aquí. Y nada, lo estamos grabando por el YouTube para que pueda luego verlo todo el mundo. Y nada, eh, una compañera de la editorial eh, me dijo cómo tenía que hacer un guión y bueno, espero hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, voy a empezar a hablaros un poquito de, de cosas de que solo me pueden pasar a mí, ¿vale? De qué es exactamente lo que va. Es una comedia romántica eh, en la que, bueno, eh, Rocío Castellaneda nos cuenta sus historias alocadas. Ella, todas las historias las comienza con cosas que solo me pueden pasar a mí y cuenta una anécdota. Y a partir de esa anécdota, pues se eh, va desarrollando una historia. En, en sus aventuras vamos a conocer a sus amigas, vamos a conocer a su amor frustrado César y vamos a conocer al protagonista de sus fantasías sexuales, que es el guapito, su compañero de trabajo. La portada, bueno, está súper chula. La portada la ha hecho Belén Serrano. Eh, me preguntó qué, qué, tenía, qué idea tenía en la cabeza y enseguida se me ocurrió esta, la verdad. Y me encantó porque es que la ha transmitido tal cual yo tenía la idea que iba a ser la portada. Así, está súper chula. Porque por detrás está el móvil y lo que más me gusta, bueno, por dentro, porque todos los capítulos empiezan pues como si fuera la entrada de Facebook, por ahí la fotito de perfilito, ¿no? Y, y Luria Jiménez me ha hecho las correcciones y bueno, la verdad es que estoy encantada de cómo ha quedado el libro. Eh, muchas veces me preguntan de cómo me surgió la idea de escribir esta novela muy fácil, yo en mi Facebook, que escribo bastante, los que me seguís lo sabéis, pues siempre eh, ponía, pues, me ha pasado otra cosa, todo cosas surrealistas, pero que me suceden, que son verdad, de hecho, muchas de las cosas que cuento en la novela me han pasado a mí, y un día me dijo una amiga, ¿podías escribir una novela con todo lo que te pasa? Y dije, pues, ¿por qué no? Pues vamos a hacerlo, y nada, aquí, aquí están cosas que solo me pueden pasar a mí, y había pensado hacer un juego para hacerlo un poquito más divertido, digo, pues vamos a leer unas cuantas anécdotas y vosotros me decís, si me ha sucedido a mí, pues no me ha sucedido, ¿vale? <risa> Entonces, a ver, mmm... Mira aquí iris. <risa> un poquito más, por ahí, abre por ahí. Sí, déjate, mujer, vale, vale. <risa> muchas gracias, cariño. Bueno, cosas que solo me pueden pasar a mí. Hacer una dieta milagrosa de 10 días y perder 10 días y 40 euros. Verdad, <risa> verdad. Eso, eso me ha sucedido, se me ha sucedido, ¿verdad, verdadera? Eh, Zeus, abre tú. Una, a ver, que la leamos a él Por donde tú quieras, donde más rabia te den. Ahí, vale, vamos a ver. ¿Qué nos ha salido? ¡Ay, que te rampan el corazón el mismo día de San Valentín! Ya nunca más volveré a creer en el amor. ¿Eso me ha pasado o no me ha pasado? No, me dejaron en Navidad, que creo que es peor que que te dejen en San Valentín. <risa> a ver, otra. Eh, ¿Alex? con la que tú quieras, la que más rabia quieres. Dale, uy, por ahí. ¡Ay! Por Dios, donde hay a ir a el niño. No se os canalicéis, ¿vale? Vendete... Sí, por favor, cambiamos de página, por porque... Ay, bueno, por favor, es que esta ya todo el mundo la conoce, pero bueno. tocar el de la macarena y que te salten todas esas alarmas... Pero es verdad, me echaron de la Macarena. <ríe> claro, yo fui ahí a ver a la Macarena, poner sus velitas, pasaba por detrás y yo pues que hice lo que hacemos todos en la maredón, tocar el manto. En eso que empezamos a saltar todas las alarmas y nos de seguridad. Me dijo que para, para que había tocado el manto de la Macarena, que eso no se tocaba. Y yo digo, mmm, pues que en Valencia tocamos el manto de la maredón. Dice, pero chiquilla, en medio de los carteles, en a echar? Oh, Hicisteis alguna, eh? eso me acuerdo yo. Bueno, total, conclusión que me tiró de la macarena. Estoy velada ahí. <ríe> bueno, pues seguimos. Eh... ¿Cómo empecé a escribir cosas que solo me pueden pasar a mí? Pues me invitaban a participar en un blog ¿vale? en el que yo tenía que publicar los viernes. Y no sabía qué publicar. Y entonces me ocurrió empezar con los relatos. Empecé así, pues... Mmm, por empezar, ¿sabes? Sin, ninguna, sin, sin idea de continuar de crear una novela. Nunca en ningún momento pensé en crear una novela. Pero eso se fue enganchando. La gente iba porque yo... lo sabéis, soy muy pesada, pero os mando el enlace por el WhatsApp para que podáis acceder directamente. Y, y la gente ya me pedía, cuando alguna vez me retraso, por pues lo que sea, que no puedo mandar el enlace, ya me está diciendo, no has publicado el relato, eh? estoy esperando aquí a leer el relato. Y empecé así. Y ya me fui dando cuenta pues que tenía seguidores y me aconsejaron que lo interesante era tener tu blog propio para que pues, subieras pues, tus publicaciones, los libros que tienes, en qué cosas has participado, un poco las entrevistas que hacen... Eh, eh, un poco de ti, de tu biografía, para que la gente te conozca mejor. Y entonces, pues, eh, me creé en mi propio blog y a seguir publicando las historias ahí. Y, y nada, un, un día terminó Cosas que Solo Me Pueden Pasar A Mí, porque todo lo que empieza a tener que acabar. Y empezaron a decirme que, ¿por qué no lo publicaba el libro? Y dije, pues bueno, vamos a intentarlo. El verano pasado, porque Cosas que Solo Me Pueden Pasar A Mí, eh, la escribí en el 2014, terminé en el 2015. Y el verano pasado la corregí entera y ya pues empecé a mandarlas a las editoriales. Es difícil que te publiquen, aunque no lo parezca, pero es difícil que te publiquen. Eh, es de pegar muchísimas patadas, llevarte muchos noes, pero bueno, al final tiene que aparecer un sí. Y cuando fue, bueno, en enero en febrero, no me acuerdo, eh, me preguntó Sami si quería participar en una antología solidaria, yo como en todas las antologías solidarias que me dicen que participe, yo siempre digo que sí, si es para una buena causa, pues siempre se puede ayudar. Y yo mandé un relato, que por cierto, la antología solidaria se publicada el mes que viene, eh, entonces podéis leer el relato, lo de, de mis compañeros, y entonces lo de la editorial de libros, le gustó mucho a mi relato y le pregunto ¿Tienes manuscritos para publicar? Y yo dije, no, mi que tengo. Y se los envié y la verdad es que dice que se rió súper a gusto cuando leyó cosas que esto me puede pasar a mí y no me ofreció un contrato y nada, pues firmé y aquí está la novela. Y bueno, seguimos con mi guión, que si no yo no sé aquí qué cosa de cosas que, eh, cuando la gente me pregunta en qué género literario me siento más a gusto pues depende de, del momento en el, que esté, en el que me encuentre yo personalmente sí que es verdad que yo escribo romántica básicamente eh, unas veces me da si me encuentro mejor anímicamente por escribir eh, comedia romántica que es la verdad, lo que más a gusto me encuentro porque me resulta muy fácil escribir comedia romántica pero a mí me gusta mucho escribir drama, vosotros lo sabéis porque habéis leído novelas mías lo que pasa con es que un drama siempre cuesta un poco más porque en cada novela pones un poco de ti y siempre son recuerdos o cosas que has vivido y un drama tienes que encontrarte bien en el momento para poder escribirlo, porque si no, pues no de eso. Entonces, escriba lo que escriba porque yo siempre que me proponen cosas lo intento. Por ejemplo, este año me he dedicado a presentarme a concursos y me presentaron unos microrelatos de novelas de terror pensaba que yo el terror no iba por eso y la verdad es que me seleccionaron uno y me lo publicaron. Y bueno, todo es probar cosas. Pero vamos, es que básicamente escriba lo que escriba siempre tiene que tener algo de romántica. Eh, lo que creo que nunca, y nunca puede decir, de este agua no beberé ni este cura no mi padre, pero yo creo que la novela erótica, no, no me vais a ver escribir novela erótica, no lo sé. Eh, Os explico por qué. Y voy a poner un ejemplo muy fácil que seguro que todos lo vais a comprender. A mí me gustan mucho los monólogos, y una vez fui al Café Ópera, que actuaba David Guapo, a mí me gusta mucho David Guapo, y llega la última, y cuando llegas a la última, la... es que te tienes que sentar al final, donde todos el mundo se gira te Y yo soy muy escandalosa cuando me río, y cuando bueno, soy muy escandalosa en general, y cuando me río ya y tengo mucha facilidad para arriba. De hecho, aquí, pues se lo sabe, cuando han venido humoristas, han dicho que me contratan para llevarme de gira porque les levanto el público. Pues total, que me estaba riendo y yo tan a gusto, se para la lengua, ponerme así, y dice, tía, ¿tienes vista de tetas prietas Uy, de tetas Habrá que escucharte teniendo un orgasmo. Claro, directamente todo el mundo se a mirarme las tetas. Y más de uno estaría pensando cómo tenía los orgasmos. Pues básicamente por eso nunca voy a escribir novela erótica, porque no quiero que nadie me visualice en un momento así. Y bueno, bueno ya, ya que he hablado de los géneros, <risa> se ha engancha, se enganchado. Ya que he hablado de los géneros en los que escribo, pues eh, bueno, como sabéis, de comedia romántica, eh, tengo publicadas El amor es una, eh, que ya estuvo en papel, eh, bueno, creo que casi todos la tenéis, y ahora ha vuelto a salir publicada, os he pasado a todos los que tenéis por ahí las hojitas, ¿vale? Por si queréis verla, está en digital, podéis conseguirla es muy divertida. Hablaba de las historias de amor y desamor de seis, de seis amigas y bueno, la, esa novela la verdad es que gustó bastante. Bueno, creo que la mayoría la habéis leído y lo que no, pues tenéis posibilidad de leerla porque está en digital en Amazon. Luego, eh, novela dramática, escribí Adiós Mireia, y eh, que ahora en estos momentos no está disponible, es una novela juvenil, pero es, es un drama bastante... Tiene algún punto de, de risa, pero bueno, básicamente tampoco es que sea de... Del, es drama, es drama, es drama, me dice Sandra, es drama. Bueno, al año que viene eh, saldrá a publicada con la fábrica de sueños, porque, bueno, como fui un poco tan drástica con Adiós Mireya, ¿vale? El protagonista Ángel, pues le decía al pobrecito ahí un poquito chafadito, y dice: Este chico se merece una segunda oportunidad en el amor. Entonces escribí una segunda parte, pero que se llama ¿Y si fueras tú? Aquí se hace totalmente diferente. Entonces, escribí una comedia romántica que es, lo que, me, que es lo que mejor se me da. Entonces, al año que viene va a salir publicada en papel la comedia romántica, y si fueras tú, y saldrá a la vez eh, en digital, adiós, mire ya para que quien quiera se pueda leer la, segunda parte, la primera parte, perdón, y luego se, le, uh, se leerá la segunda parte. Lo bueno que tiene es que tú te puedes leer la segunda parte totalmente independiente de la primera, no habéis leído la primera, eh, vas a entender perfectamente la segunda parte. Pero bueno, estará esa, pero bueno, esa posibilidad por pues, si te quieres leer la primera. Que todo eso sucederá en el 2017 pero yo ya os voy informando y luego otra novela que tengo también que es un drama que la verdad es que gustó mucho a la gente el problema es que se vendieron todos los ejemplares en la presentación la editorial cerró y ya pues no ya no hay novela pero bueno con la fábrica de sueños voy a presentarla en otoño de este año y entonces pues tendréis la posibilidad todos de leerla eh, es en algún lugar yo estoy hablando de aquí tú me estaban <risa> es que me editora de la fábrica de sueños En algún lugar en otoño Bueno, otoño va a salir publicada Con la fábrica de sueños Va a volver a salir publicada Tal cual no, no, no cambia nada eh, Bueno, sí, la portada la portada, Pero la historia no... No, no la voy a alargar porque eh, Es que a mí se hizo corta ¿vale? Pero no la quiero alargar porque Sería cambiar la historia Entonces realmente quiero mantenerla como está es una historia que me gustó muchísimo porque es un drama, eh, pero mm, bueno habla del de el tema que trata es el Alzheimer y bueno la gente que lo ha vivido en primera persona dice que es una novela, bueno Luisa, tú lo puedes decir, dame tu opinión de la novela, que todos te escuchen, porque si lo digo yo queda un poco... No, o sea, por, o sea, aconsejo que os, re, que os leáis. Es una novela que te pone hasta los pelos de punta, o sea, es una maravilla. Yo, por eso le he dicho que sí, porque a mí se me hizo corta, la verdad. Yo esperaba digo, joder, se acaba, y no sé esto, y no sé lo otro. Se me hizo corta, la verdad. Pero es maravillosa. Es una cosa que os aconsejo desde ya, que la leáis. Muchas claro, gracias. Claro. La verdad es que eh, sí, claro, o se hará su presentación y todo y ya lo anunciaré. El problema de que la novela era corta, ¿vale? No es otra cosa, que es que entraba dentro de una colección de novelas y tenía un mínimo de páginas. Entonces, claro, yo me acoplé a ese, lo hice el máximo dentro de ese mínimo. Pero es que ahora no la quiero tocar porque es que si no sería un um, reventar la historia. Y creo que una cosa, si no está tal cual, hay que dejarla tal cual está y bueno, sigo hablando de mis novelas y es el momento de promocionar mi siguiente presentación <risa> eh, me ofrecieron eh, escribir una novela histórica ¿vale? para mí escribir una novela histórica era cuando me dijeron, uff, yo eso no puedo para ti es fácil, para mí no yo pensé, uff, eso no, no puedo porque, a ver, eh, cuando estuvimos en, el Real, en Madrid, aquí se abrió un debate, ¿vale? yo lo tengo que decir porque se me quedó ahí, decía no sé si es alguien me escucha, perdonadme en mi opinión, mi humilde opinión, pero decían que una novela histórica era algo que estaba escrito en tiempo pasado. No, una novela histórica es algo que está narrando un hecho histórico y se escribe una novela que te puede ser de amor o de lo que tú quieras, pero alrededor de un hecho histórico. Eso es lo que considero yo. Entonces, yo no soy historiadora y para mí, el informarme sobre una historia y ceñirme a ella, pues era un reto. Para que es fácil decirte, pero para mí no? <risa> Para mí era un reto muy grande. Entonces, bueno, pues dije, sí, lo voy a hacer. Entonces me, me documenté y todo lo que son los hechos reales, ¿vale? Eh, pues fueron mis abuelos los que, me, los que me fueron contando los hechos reales. Y entonces, pues la novela, los personajes obviamente son inventados, pero todo lo que sucede en la novela sucedió en realidad a otras personas, pero todo sucedió. Y la presenté a un concurso Además con el seudónimo de mariposa azul, que es un... bueno, igual la gente no lo sabe, pero eh, la mariposa azul y negra, vale el, su nombre de la, de la especie de la mariposa azul y negra es Vanessa, o sea, no, al revés, el nombre de Vanessa viene de la mariposa azul y negra, entonces yo lo presenté con ese seudónimo y resulta que gané el concurso y me publica la novela. Y bueno, desde aquí aprovecho para invitaros a todos que el 24 de junio a las 7 y media, aquí mismo, presentaré la novela El luto de la novia, que es mi novela histórica. Y de manos de multiverso editorial. Y bueno, si tuviera que hablaros de los escritores que a mí me han influenciado, eh, es decir que soy muy mala porque yo no me leo los libros, me gusta mucho, pero luego me cuesta. Eh, Recordar, estáis pensando, ya ya sé, porque he visto José y ya me recuerda el momento de mi presentación cuando aparecía detrás de un moño de fallera y empezaba: acorta, acorta, que nos tiran de canal. Es, <risa> no no no es verdad, es verdad, es que parecía de la luz que Michael sí, bueno, Machine. Eso, de <risa> rectifico, rectifico. Bueno, como iba diciendo, eh, a mí me resulta un poco difícil recordar los nombres de los escritores, son mala para eso. Y luego siempre en las entrevistas te preguntan. Y ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿Y cuál? pues Hay muchas novelas que me gustan, pero en el momento que te preguntan te quedan en blanco. Pero un escritor que, que siempre me ha gustado eh, eso, es Ken Polen. Eh, es novela histórica, lo que suele escribir, que es lo que a mí me gusta mucho, pero la capacidad que tiene este señor cuando escribe las novelas es que te puede narrar tanto la cosa. Él te narra la parte del bueno y la del malo. Y te razona también la parte del malo que hasta llegas a entender por qué haces esas cosas. Y me gusta mucho eh, por eso y otra de las escritoras que me gusta mucho y que quizás si te que decir a qué escritora te pareces, pues igual a ella, es Marian Keles, me he leído todas sus novelas y la capacidad que tiene esta señora es que te, eh, te está contando un dramón y te lo está contando de forma que te ríes, y te está contando un dramón. María Ángeles, María Keles, sí, es que no sé si lo, lo pronunció mal o no sé, ya te lo diré, todas sus novelas buenísimas, todas, os las recomiendo que las leáis. Y, y ya de clásicos, Orgullo y prejuicio, se lo recomiendo a todo el mundo. Habrá quien habrá visto la película directamente, pero mmm, si tenéis la oportunidad de leeros el libro, es maravilloso. Y bueno, para no alargaros mucho más, pues os voy a decir porque tenéis que leer, comprarme cosas que solo. Bueno, me hace comprar leo Lola, <risa> cosas que solo me pueden pasar a mí, porque es una novela divertidísima. Os vais a reír, o sea, que os vais a reír está garantizado. Se os va a hacer muy cortita, que parece un poquito gorda, tiene 200 y pico páginas, se os va a hacer cortísima, porque yo esta tarde me he empezado a echar un vistazo, a ver, para, digo, tengo que hablar en la presentación, voy a echar un vistazo a la novela, y a la que me da cuenta me había leído media novela. Y os va a dejar un buen sabor de boca, es muy positivo, es muy positiva la novela, porque te deja con la de que las cosas buenas también suceden y te pueden suceder a ti. Y, bueno, no sé qué más, ya le he prometido por ahí, se lo dije, a Alexia, a que yo cantaría en la presentación, porque como a mí me gusta cantar, y además se lo también, por ahí está la cámara, que David está todos los santos días cantando en el grupo, y le dije, hola David, si me ibas a ver? que <risa> yo también iba a cantar. <risa> Entonces, eh, si me lo permitís, voy a cantar un trocito de una canción, que además tiene muchísimo que ver en, en la novela, porque es la canción que le. Le canta a Rocío y cuando se le diga la Novela, entenderéis por qué. Okay. Bueno, el guapito, guapito, para que nos entendamos, es que yo le llamo guapito. Se la canta a Rocío. Me queda en blanco, por primera vez, me queda blanco, total. El sorteo, pasamos al sorteo. La de los panchos, pero me queda en Blanco.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 Ya me quedan muy pocos caminos. Y ya me quedan blancos totalmente. <risa> <risa> es claro, que yo sea muy habladora, os juro que estar aquí, um, si estoy leyendo un acta que está escrito, pues me da lo mismo. Pero estar aquí teniendo que decir las cosas yo, que es duro, es duro. Me estoy poniendo hasta colorada. <risa> ¿Qué? <risa> no que es tan escrita, no me quedan blancos, está escrito, el escrito ahí queda. Pues vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Un dos. El ochenta y dos. Ahí lo tiene que tener ya, eh. <ríe> No, se te <ríe> ha <ríe> Ven por Me ¿Qué ¿Qué es? A ver, ¿Qué es? ¡Qué le da? Podéis hacer todas las preguntas que queráis, que es vuestro turno. Preguntar, que yo respondo. Ya se me ha acabado el guión. ¿No tenéis preguntas? Pues... Es, que, es que hablo mucho, Eso es mi mayor defecto, que hablo mucho. Ah, a ver. Pues nada, pues ya si queréis podéis pasar y os estoy firmando los libros. Muchísimas gracias y podéis. Si ¿Se ha quedado algo de picoteo? No los... sé. <ríe> ah, el precio no le he dicho. Son 12 euros. Es que mmm, soy me mal organizándome el guión. <ríe> Muchas gracias. Una cosa, que la